Porque se acabó el amor, en tu tanto me juraste Que fue lo, lo que hice, hice yo, que he ofendido tu carácter Se me nubla la razón, pero tú no eres culpable Ni yo tampoco lo soy Yo celosa, ya no y yo confiado de la vida creía la no mentira Ni a quien reprocharle Y yo confiado de la vida creía la no mentira Ni a quien reprocharle Que quita tu ojo un poquito, un poquito Y en tu herido No para acá Y como fui débil contigo Eso se ha valido, No más no para engañar Me, me vieron a Eso me sucio agarrar. este mundo, sin tu amor, y no soy nadie Te quiero como a ninguna, tú más que nadie lo sabe Hoy que hago en este mundo, sin tu amor, y no soy nadie Te quiero como a ninguna, tú más que nadie lo sabe Me pusiste a escoger y mi madre, y yo quería ser bien, que me viniera por tu parte, me dolía también, pero te vi desafiar, aunque pensé que una mujer, cuando quiere un hombre, quiere a su familia. Tuya y tu otra es la mía. En mi caso ha sido al revés. Yo quiero a la tuya y tu otra es la mía. ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Quieres acabarlo? Termino, termino. ya perdí toda la partida. No llega de arte sin menos que nada.